El mundo cambió, y nosotros debemos hacerlo también. Es momento de volver a ser comunidad, de cooperar, de aportar con nuestras habilidades y trabajar por el bienestar de todos. Estamos viviendo un momento único, y debemos sacar lo mejor de nosotros, juntar talentos, reunir ideas y potenciar esfuerzos. Somos un modelo de negocio comunitario, justo e innovador, te ofrece una solución efectiva a la crisis actual, apoyados en la tecnología y con absoluta conciencia social. Muy pronto conocerás una manera diferente, nutritiva y divertida de preparar tus comidas diarias. Los productos de nuestra red y aliados llegarán hasta la puerta de tu casa para alimentarte y facilitar tu vida. Ali Causana, we do the prep, you be the chef.